insípida como croqueta de poliuretano y triónica como Jack Nicholson cagando excéntrica como un diabético garrapiñado patética como mi mendanta taparrabo, y agarraba a tu manita María Teresa Viajamos en Tortuga, los cuarenta Se nos pasó el error, quedó pegado Tú en pleno desamor, yo desatado Ay, María Teresa, sin ti Yo sería tristemente feliz ¿Oh? insípido como casquete preservatizado histriónico como una yunque atada a un árbol excéntrico como una monja que huele a bocado patético como el habernos encontrado y agarrado a tu manita María Teresa Viajamos en Tortuga los 40, se nos pasó el arroz, quedó pegado, tu muchos desarmado. Ay, María Teresa, sin mí, tú serías simplemente feliz. <risa> Yeah. Okay.